Hola, soy una de las voces que puede utilizar para leer contenido en voz alta, en sitios web, documentos, dispositivos, aplicaciones, y más. Cuando leo un texto suena así. Pagi Hola, soy una de las voces que puede utilizar para leer contenido en voz alta, en sitios web, documentos, dispositivos, aplicaciones, y más.